¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días a todos. Bueno. Vamos a continuar con la clase. Digo, qué bueno que estamos teniendo clases virtuales. Yo estoy en la oficina, pero bueno. Ya ven que hay contingencia, ¿no? Sí, desde, desde el segundo piso sí se ve bastante contaminada la ciudad. Pero bueno. Entonces me paso al PDF y vamos a continuar. Entonces, bueno. Empiezo a grabar. Ah, denme un segundito. Este, bueno, ayer vimos que una función es diferenciable en el sentido complejo si sí, solo si sí, es diferenciable en el sentido real y cumple estas ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y también por otro lado vimos que esto que habíamos visto de los modelos de los complejos y sobre todo el modelo matricial pues ya tuvo una razón de ser... Y no solo esa cuestión de que fuera un modelo curioso ¿no? de los complejos. Ah, miren, es otro modelo, ¿no? no ya, ya le vimos este que entra en el reino de las transformadas, que también nos ayuda a entender geométricamente, de, de alguna manera, cómo se comportan los complejos, ¿no? O qué están haciendo. Qué mal que no vimos eso, aunque Jaime no lo vio. Porque también si expresamos, expes, expresáramos matricialmente, o pues, sea, sí lo vio, pero si expresáramos en su forma matricial a los complejos, podríamos ver que efectivamente en su forma matricial, pensados como transformaciones de R2 en R2, cumple lo que ya les explicó Jaime, ¿no? Que la multiplicación, pues es una rotación por los ángulos. Entonces, si se dan cuenta, esa forma, pues es la forma de... En, una matriz de rotaciones seno de... T, eh, ¿Cómo es? Coseno, seno, menos seno, seno. Y pues nada más sería por la norma. Lo malo también es que no tenemos tanto tiempo porque... Pues son varios temas, ¿no? Igual veo cómo incluirse en las notas. Al fin, al fin y al cabo, este, al rato hablo con Jaime. Voy a ver cómo lo puedo incluir también en, en, en su tema. Porque sí me gustaría que viniera en las notas. Bueno. Vamos a considerar esta función de los complejos en los complejos, pero vamos a darla en, en, en su descomposición en parte real imaginaria. Su parte real va a ser x cúbica y el cuadrado y su parte imaginaria va a ser x cuadrada y cúbica. Y aquí voy a dar otra anotación, igual la conocen, igual no, pero bueno, como sea, vamos a escribir u sub x para denotar la parcial. Lo que pasa es que esta anotación empieza a ser muy cargada. Y vamos a escribir u sub y para anotar la parcial con respecto a y. Ahora, esto va a ser un poquito curioso, porque vamos a escribir u sub xx, que es la doble parcial de u con respecto a x. Pero vean que con respecto a esta notación u sub y x, pues es primero aplicar la parcial de y y luego la parcial de x. O sea, nos va a cambiar el orden aquí, ¿no? No debería de haber mayor problema, pero vemos eso. Y bueno, entonces, esta función vamos a calcular sus parciales, ¿no? La parcial de u con respecto a x, o sea, u sub x, pues bueno, derivamos esto como en cálculo 3, ¿no? Con respecto a X ya es constante, entonces pues tenemos que esta es la derivada prácticamente de x cúbica, que es 3x cuadrada por y cuadrada. DB de, de x. DB de, de x con respecto a x ya es constante. Entonces la derivada de x cuadrada 2x por y cúbica. Luego nos vamos aún con respecto a y. Con respecto a y con respecto a y, x es constante, entonces nos queda 2y por X cúbica, y vamos a B de Y, entonces es esta, entonces con respecto a Y, X es constante, entonces pues nos queda 3Y cuadrada, por X cuadrada. ¿Las derivadas las hice bien o no? ¿Todavía se derivar? Espero que sí. Desde mi punto de vista, creo que no se ve mal. Creo que sí me salieron las derivadas. Sí, sí. Y bueno, entonces las ecuaciones de cauchy riemann nos dicen que este es igual a este. Y este es igual a menos este. Uh -huh. Las estoy planteando bien. O sea, las cruzadas U de X es igual a B de Y. Y B de X es igual a... A menos U de Y. ¿Vale? Entonces, para que esto sea diferenciable en el sentido complejo, pues tiene que cumplir las dos ecuaciones. Me voy a fijar nada más en este. Y vean que puedo pasar este sumando. Entonces me queda esta ecuación. Dos veces X cúbica Y más x Y XY cúbica igual a cero. Factorizo el xy y me queda 2xy, x cuadrada más y cuadrada igual a 0. Para que el producto de dos complejos sea 0, pues uno de los dos tiene que ser cero. Miren, notemos que este, o sea, el segundo x cuadrada más y cuadrada, pues es la norma al cuadrado realmente. Entonces, ¿eso es 0? Pues sí, solo sí. Ese es el punto 0, 0, ¿no? No hay de otra. Cuestiones de norma. Pero bueno, que el otro sea 0 quiere decir, o sea, que x por y sea 0, quiere decir que x es 0 o y es 0. Pero pues los puntos que cumplen eso, pues realmente nos estamos refiriendo al eje x, y, ¿no? Ahora, lo que pasa con esta función es que si sí hay puntos, o sea, en los ejes x, y, si sí se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Reyman, ¿no? Digo, si X es cero o Y es cero, pues también lo que nos faltaría es ver que se cumplen estas, pero pues obviamente se cumplen, ¿no? Si X es cero, pues de este lado tenemos, bueno, esto siempre se cumple, pues es lo mismo, ¿no? Y hay que checarlo, eso sí, siempre se cumple. Bueno, este... Entonces, si nos tomamos un punto en el eje X o en el eje Y, cumple las ecuaciones de cauchy riemann ¿no? Ahora bien, eh, ¿cuál es el problema? El problema es que el eje X unión el eje Y no es abierto, no es abierto en los complejos. Entonces, como no es abierto en los complejos, eh, pues no puedo este, estar diciendo que es diferenciable en el sentido complejo, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta función, aunque está definida en todos los complejos, no, mmm, no es diferenciable en ningún punto, ¿no? Y bueno, por lo tanto no es holomorfa, ¿no? Ni siquiera en los ejes. ¿Sí quedó claro este punto o no? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Bueno. Vamos a ver una todavía más sencilla, pero más clásica. El conjugar, ¿no? Bueno f de z va a ser z conjugado, y bueno, vamos a escribirla que f de x más y pues es x menos y Esto lo que nos quiere decir es que u de x, y, pues es x, y b de x, y es menos y. Y vamos a tener que calcular, como siempre, las derivadas parciales. u de x, pues la derivada de x con respecto a x es 1. p de x, la derivada de menos y con respecto a x, pues es 0. Y con respecto a X, pues es una constante. La derivada de U con respecto a Y es X. La derivada de X con respecto a Y, pues es 0. Y la derivada de Y con respecto a Y es menos 1. Aquí se nos comió el becario un menos. La derivada de B con respecto a Y es menos 1. Entonces la, la primera condición de Cauchy-Riemann es que u de x sea igual a b de y. Pero pues bueno, u de x es igual a 1 y b de y es igual a menos 1. No se cumple. Entonces tenemos que lamentablemente conjugar no es una función holomorfa. ¿Qué más? no cumple con Riemann entonces no puede ser holomorfo Bueno, vamos a ver este... estoy dando las notas en otra... Las estoy dando en otro orden, ustedes no se preocupen. Bueno, vamos ahora a ver esta proposición. Esta es interesante para hacer... para ciertos teoremas que vamos a ver después. Eh, si, si tomamos un abierto de los complejos y una función homorfa y consideramos su descomposición parte real y parte compleja, de tal manera que U y B son dos veces diferenciables, aquí quiero hacer una pausa. Yo les comenté, seguramente Jaime también les comentó, que una de las cuestiones interesantes de las funciones eh, complejas en su sentido diferenciable, o sea, si son holomorfas, tienen derivadas de todos los órdenes. Pero bueno, eso todavía no lo vamos, no lo puedo demostrar. Sí, me estuve echando un clavado este, viendo este, si había una forma de adelantar la demostración. La demostración más clásica incluye la parte integral. Entonces, vamos a tener que esperarnos al siguiente tema. Pero este, sí existen demostraciones que le dan la vuelta a la parte integral. Pero, pues, nos tenemos que ver, meter en otros temas. Bueno, este, al fin y al cabo, no vale la pena darle tanto a la vuelta. ¿no? Mejor nos esperamos un poquito. Y bueno, en este teorema, lo que estamos diciendo es que U y B son dos veces diferenciables. En general, si, si es holomorfa. Van a ser funciones suaves, es decir, que van a tener U y B, van a tener diferenciales de todos los órdenes. Y bueno, la propiedad, lo que, está, lo que vamos a decir es que si F es holomorfa, entonces U y B van a ser armónicas. En a. ¿Qué quiere decir esto? Que Uxx más Uyy es igual a cero, y... Bxx más Byy es igual a cero. O sea, cada una es armónica por su cuenta. O sea, el ser armónico es una propiedad de una función de R2 en R. Se puede generalizar. O Se puede hablar de que una función de RN en R sea armónica. Bueno, sobre todo, podemos hablar, pero aquí vamos a hablar de, de R2 en R. Y esta propiedad es muy interesante porque tiene cierto sentido geométrico. Que una, una función sea armónica, quiere decir que la función evaluada en cada punto de R2, piénsela como función real, es un promedio en, de los puntos que lo rodean. Aquí piensen un poquito en, este, en un promedio ponderado. O sea, si quieren, los que hayan visto algo de probabilidad como, un, como una esperanza, porque sí es una esperanza. Pero pues prácticamente lo que dice es que puedes calcular la integral alrededor de, este, de ese punto en una bola, para simplificarlo. ¿no? Y la integral alrededor de, en la bola alrededor de ese punto... Pues realmente siempre va a tener como valor el punto. Si ¿Sí se dan cuenta, es como una especie de teorema del valor medio para las integrales. Entonces, esto, esto hace estas funciones muy interesantes. Las funciones holomorfas están compuestas por funciones armónicas. Yo sé que esto suena a puro bla bla bla, porque todavía no lo aterrizamos para qué sirve esto, pero la idea de esto es motivarlo, ¿no? No motivarlo en el sentido de... Ah, bueno, en el sentido de motivarlos de que está padre, ¿no? Es un tema bonito. Bueno, ¿cómo vamos a demostrar que son armónicas? Pues usando las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, si se dan cuenta, si usan las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es u de x es igual a v de y... Y u de y es igual a menos b de x. Pero podemos diferenciar la primera con respecto a x y la segunda con respecto a y. Si de, diferencio u de x con respecto a x, pues me queda la segunda derivada con respecto a x. Y si de, diferencio b con respecto a y, ¿eh? me va a quedar eh, la derivada cruzada, ¿no? Por otro lado, al diferenciar la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, me queda la segunda con respecto a Y, me queda la segunda derivada de U con respecto a Y, menos la cruzada YX. Ahora, acuérdense que estoy considerando que esto es en un abierto, entonces, bueno, al ser en un abierto, pues yo puedo encontrar, y esto estoy usando como cuestiones de cálculo, para cada punto puedo encontrar un compacto. Al en encontrar un compacto, en ese compacto las funciones son absolutamente continuas. Y bueno, si es dos veces diferenciable, entonces eh, para las absolutamente continuas voy a tener que las derivadas conmutan Entonces, esta partecita es igual a esta partecita por en la cantaleta que les acabo de decir. Cuestiones de cálculo 3. Y ahora sí, lo único que voy a hacer es, sumo ambas, este, ambas ecuaciones y se dan cuenta, aquí me queda lo que quería, o sea, la, derivada, la, este, la segunda derivada de u con respecto a x, más la segunda derivada de u con respecto a y. Pero por el otro lado, pues me queda algo que se anula, ¿no? Alguien menos su mismo, ¿no? Les digo, este orden lo puedo cambiar por lo, justo lo que les dije, y esto me queda igual a cero. El caso de B es totalmente análogo, nada más que diferenciamos en el orden inverso, ¿no? La primera parte con respecto a Y, y la segunda parte con respecto a X, sumamos. Esto como tal... O sea, si una función de R2 en R, le calculo la, su segunda derivada con respecto a X y le sumo su segunda derivada con respecto a Y, a ese operador, a esa función, se le llama Laplaciano. En pocas palabras, lo que se está diciendo es que alguien es armónico si está en el núcleo de Laplaciano. Está regresando un poquito al algebra Álgebra Línea. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Okay. En mi caso no, puso la pantalla negra. No sé por qué. Ah, es que dejé, este, me pasé al, al archivo para ver que, si escribían al, a, al Google Meet, disculpe, le podría pedir, por favor, si podría aumentar un poquito el ah, tamaño. Sí. Muchas gracias. Sí, sí, sí. sí. Si gracias. necesitan que aumente la pantalla, no hay problema. Ustedes díganme. Con todo gusto. Gracias. ¿Así se ve mejor? Sí, mucho mejor. Muchas gracias. Vamos a poner 160. Bueno. Esto también empieza a adquirir más sentido con las integrales. Está bonito el curso ¿no? Estamos retomando todo lo que vimos de cálculo. Con una cuestión algebraica, que es la de que i al cuadrado sea menos uno. Bueno, de alguna manera, Aristóteles. Aristóteles en la ética de Nicomaquea decía que la mayor <risa> la mayor felicidad de, del ser humano es poder hacer este, matemáticas. Bueno. y para acabar esto, pues ya vimos eh, que los Ya vimos que las funciones polinomiales son diferenciables, que las reglas de las derivadas se, este, cosa, se cumplen. Entonces, obviamente, si las funciones polinomiales son diferenciables y las reglas de las derivadas se cumplen, es decir, la regla de la cadena y bueno, que la derivada es lineal, pues la derivada de cualquier este, función polinomial va a seguir cumpliendo las mismas reglas que ya se cumplían, es decir, la derivada de z a la n va a ser nz a la n-1. Entonces no hay mayor problema. Pero lo que sí vamos a tener un problema, entre comillas, es este. Bueno, eh, y entre comillas, porque lo tenemos que arreglar, es ver que se siguen cumpliendo este, para las otras funciones conocidas eh, pues las reglas de las derivadas, ¿no? Entonces, bueno. f de z igual a la función exponencial, y más que aquí sí, el que, se, equivoqué, el que mm, se equivocó fui yo, no quería decir que fuera entera, aunque es entera, obviamente, sino quería decir que la derivada de e a la z sigue siendo e a la z, como en el caso de cálculo, ¿no? Bueno, de todos modos vamos explicándolo, ¿no? Acordémonos que E a la Z, si Z es igual a X más IY, acaba siendo E a la X coseno de Y más I veces seno de Y. Si se dan cuenta, esto es suma y producto de funciones diferenciables, es diferenciable. Vamos a ver primero, para ver, vamos a ver, no bueno, sé si lo escribí bien, vamos a ver qué se entera, y para ver qué se entera, pues lo único que necesitamos es que cumpla con rema, ¿no? Entonces, calculamos la parcial con respecto a x. Entonces, ah, bueno. Primero necesitamos descomponer esta función. Perdón, se me fue el este, el avión. Antes que nada, pues necesitamos descomponer esta función en su parte real y su parte imaginaria. La parte real, o sea, u de x, va a ser e a la x coseno de y. Y la parte imaginaria va a ser b de x, e a la x seno de y. Ahora sí, calculamos la de derivada de esto con respecto a x. Con respecto a x, coseno de y es una constante, entonces pues nada más es la derivada de x, de e a la x, y con respecto a x, pues ya sabemos que es e a la x. Entonces, pues, u de x nos queda lo mismo. Ahora, calculamos B de X. Y de nuevo, por el mismo argumento, pues nos va a quedar lo mismo, porque seno de Y con respecto a X es constante, ¿no? Bueno, por otro lado, continuamos, y tenemos que calcular U de Y, ¿no? Entonces, E de X va a ser constante con respecto a Y, pero la derivada de coseno pues nos queda menos seno, ¿no? Aquí no hay mayor problema. Y calculamos B de Y, ¿no? Pero pues al hacer B de Y, de nuevo, E a la X es constante. Entonces, lo dejamos por aparte. Y la derivada de seno de Y con respecto a Y es coseno de Y. ¿Va? Entonces, verificamos las ecuaciones de cauchy riemann Este es igual a este. Y este es igual a menos este. ¿Vale? Aquí está, ¿no? ¿Lo escribí abajo? No, solo lo dije. Bueno, lo que pasa, y es que aquí me voy a regresar, cuando vimos la parte de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, justo las ecuaciones de Cauchy-Riemann, en la parte de la demostración, que es algo que les comentaba, nos dice cómo podemos andar calculando las derivadas. ¿En qué sentido? Pues justo usando esto de que no... no o sea, si la derivada existe, no importa por dónde nos acerquemos, pues nosotros nos acercamos por x. Y cuando nos acercamos a x, vimos que pues, la derivada, o sea, f' es la derivada con respecto a u, es u de x más i veces b de x es decir, la derivada de F con respecto a X. Pero pues también vimos que si nos acercamos por Y, tenemos que es B de Y menos Y veces U de Y. En pocas palabras, es menos la derivada de F con respecto a Y. ¿no? Bueno. Entonces, justo aprovechando esto, pues vamos a poner este, de, de esta parte pues, este, las derivadas. Entonces tenemos que f' de z es u de x más i veces b de y. Pero pues estos ya los habíamos calculado, ¿no? Estoy aprovechándome con Riemann, la verdad. Y esto pues, es e de x coseno de y más i veces e a la x seno de y. Y aquí para que cubiera le puse cis, factorizo el x, pero e a la x, cis de y, pues no es más que e a la z, ¿no? ¿Sí queda claro? ¿Dudas? Bueno. Y las únicas, este, bueno, y las otras de las funciones elementales que vimos, la que nos falta poder calcular son las trigonométricas. Y aquí ustedes, como están muy despiertos, me van a decir que no son solo las trigonométricas, sino también faltan lo, las logarítmicas y las exponenciales. Nada más que para calcular las logarítmicas y las exponenciales, se necesita del teorema de la función inversa. Entonces, como vamos a necesitar del teorema de la función inversa, entonces esa se las voy a echar ¿vale? entonces pues ya con esto acabamos de ver las trigonométricas para ver las trigonométricas ¿qué es lo que vamos a hacer? pues nos acordamos que seno de z lo habíamos visto como resultaba ser igual bueno, no resultaba ser igual para extenderlo a todos los complejos lo definimos este, este menos no Menos 9. No. De hecho, es e a la iz menos e a la menos iz entre 2i. ¿Sí? Aquí va una i. Y. y vamos a calcular la derivada de esto usando la regla de la cadena. Es curioso porque, si se dan cuenta, pues, para calcular la derivada de seno estoy usando la exponencial. Que definimos seno en todos los complejos y modo. Entonces, usando que la derivada es lineal, abre sumas acá escalares. La derivada de seno de z debe ser la derivada de e a la i z menos e a la menos IZ entre dos i z entre 2i. Abrimos la resta y la derivada de esto. O sea, la derivada de E a la IZ es I a la e z por la regla de la cadena. Aquí lo estamos poniendo. Y la derivada de E a la menos IZ es menos I e a la menos IZ. ¿Sí? La otra parte pues es un término, es un escalar, se sale de la derivada. no Ahora, este I se elimina con este I. Este i se elimina con este i, y pues menos por menos me da más. Entonces me queda un medio de E y z más un medio de E menos i z. Ya, poniendo todo en la misma fracción, esto me queda E a la i z más E a la menos i z entre 2, y esto es coseno de z. Igual, porque bueno, así definimos en todo el plano complejo a coseno de z extendiéndolo por la exponencial. Y bueno, ya sé, y esto es curioso porque estoy diciendo que recordemos, pero aquí ya les había recordado, pero no está de más. El coseno es e a la z más e a la menos iz, ¿no? Entre 2. Y bueno, vamos a derivar totalmente análogo, ¿no? Usando que es lineal. Coseno de z es la derivada de e a la iz más e a la menos iz entre 2. Abrimos la suma, sacamos los escalares y de nuevo la derivada de e a la iz es i a la e iz. Y de este lado la derivada de e a la menos iz es menos i e a la menos iz. Por lo cual nos queda esto, considerando que saca los 1 medios. Uh -huh. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es, factorizamos el i, y nos queda i medios de e a la iz menos e a la menos iz. Y vamos a hacer algo bien curioso, porque yo les estoy diciendo que este i, lo podemos bajar como un menos i. Entonces, ahora sí, pasamos dividiendo y tenemos menos e a la z menos e a la menos z entre 2i, eso es, eso es seno. Y con el menos me queda menos seno. Por último voy a ver que efectivamente menos i entre i es igual a i. ¿Por qué menos i entre i es igual a i? porque justamente lo que tenemos que el inverso multiplicativo es único. Entonces, démonos cuenta que menos i por 1 entre i, y faltó un menos, Aquí al menos está. nos cuenta que i aquí al menos debe de ir de este lado, ¿eh? en este paréntesis. Me cambiaron los signos. A ver, lo que queremos ver es que menos 1 entre i, o sea, el inverso multiplicativo de menos i es igual a i. ¿Vale? Y la razón es que... El inverso multiplicativo, si nos damos cuenta... Que menos i por i es menos menos uno es igual a 1, Y como el inverso multiplicativo es único... Nada más nos queda que menos uno entre i sea igual ahí, ¿sí?, ¿dudas hasta aquí?, ¿dudas?, ¿preguntas?, ¿todo bien?, Creo que es eh, cuestión de volver a repasar eh, las cuentas y eso. En mi caso a veces es como un poco confuso, como eh, voy tomando nota y ir haciendo los cambios. A veces no contesto porque estoy terminando de, de escribir, no es por eh, no contestar. Creo que es eh, volver a repasar. Gracias. Gracias a ustedes. Sí, lo que pasa es que vamos a pensar, cuando las clases se toman presenciales, pues el profesor va escribiendo cuando los alumnos van escribiendo también, ¿no? Y eso pues de alguna manera ayuda, ¿no? ¿En qué sentido? Que les da más tiempo de hacer las cuentas a ustedes, pues el profesor también está haciendo las cuentas. El problema ahorita es que sí entiendo que puede ir un poquito más rápido, pero si ustedes quieren hacer las cuentas, me pueden parar, me pueden decir, ah, no, pues dame chance para verificar las cuentas. Si ustedes me dicen que quieren verificar las cuentas, yo con todo gusto. ¿Va? Va, gracias. Entonces, con toda confianza, ustedes me dicen, eh, les para, o sea, me dicen, ah, mira, yo quiero ver, este, hacer las cuentas. Digo, este, podemos tardar unos 5 o 10 minutos, no hay, no hay mayor problema. Y sería un buen ejercicio, este, ahora que lo menciona, sería un, un buen ejercicio para todo, ¿no?, que, intenten replicar las cuentas y ver qué punto no les cuadra o en qué punto tienen duda. Pero bueno, cualquier duda que tengan, nos pueden escribir, ¿vale? Digo, por mi parte es todo. Ya mañana empieza, este, Jaime va a ver con formalidad, o sea, lo que les mencionaba de los ángulos, y la parte del teorema de la función inversa. ¿no? Y con eso también calcula las derivadas de del logaritmo. Ahora, nada una cuestión que es como un corolario, es que todas las derivadas que tenemos de funciones trigonométricas se cumplen, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las funciones trigonométricas las podemos deducir, o bueno, las podemos expresar como cocientes de senos y cosenos. Como las reglas usuales del cálculo se cumplen, pues vamos a deducir que todas las derivadas van a seguir siendo lo mismo, ¿no? No, bueno, o sea, no veo mucho sentido, bueno, igual sería bueno, por completez de las notas, poner las derivadas de las funciones que faltan, tangente, contangente, secante, cosecante. Ahora, la demostración, este, va a ser la misma demostración que se hace en cálculo 1, nada más que con la única diferencia es que en lugar de andar poniendo tangente de X, vamos a poner tangente de Z. Pero bueno, entonces, que tengan un excelente día. Hasta luego. Disculpe, profesor. Ah, sí. es, en cuanto a las notas, ¿cuándo las, las subirían? ¿Las subirían hoy? Déjame, le digo a Jaime que si las puede modificar, mira. Lo que pasa es que honestamente aquí, este, late que es medio chillón, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos una carpeta conjunta donde modificamos el mismo archivo. Pero, este, desde que el becario está modificando el archivo, a mí ya no me compila. Entonces, eso sí me mete cierto problema porque creo que Jaime sí le compila, a mí no me compila entonces yo si quiero mover las notas, todo se lo tengo que andar pidiendo al becario, Jaime sí le puede hacer las modificaciones pero le, le digo a Jaime, este, al rato este, yo, yo tengo este, hoy tengo un seminario con él, entonces al rato hablo con él para ver si se las pueden este, al menos esta parte se las puede subir hoy ¿vale? Mil gracias, buen día buen día para todos hasta luego, buen día a todos. Hasta luego.